Y hola guachines, ¿cómo están? Estamos en otro video del canal, yo soy Mago y hoy les traigo nuevos contratos de CSU con 0% de riesgo Sí, así como escuchan Y bueno, si no se lo quieren perder, no se vayan del video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 Dejen su suscripción y alto like Eso me ayudaría muchísimo a seguir trayendo este tipo de contenido al canal La segunda es Disculpen si ven siempre el mismo gameplay de fondo Lo que pasa es que estoy teniendo problemas con el programa que estoy utilizando para grabar En este caso estoy usando el G4 Experience La verdad que los gameplays los he grabado bastante bien Pero ahora no sé por qué está teniendo problemas Y bueno, calculo que lo estaré reinstalando nuevamente Luego de terminar de editar este video y subirlo Así que próximamente tendremos nuevos gameplays de fondo para el primer contrato vamos a traer armas de la colección DAS-2 en Field Tested Por ahí lo complicado de este contrato es que nos costará un poquito conseguir las armas con el float necesario sí. Pero de todas formas seguramente las armas nos saldrán baratas alrededor de unos 15 centavos de dólar El valor de este contrato es de un dólar 50 y como ya les dije esto no tiene riesgo Así que cualquier arma que salga de este contrato nos dará Profit, así que estos contratos son muy rentables, yo se los recomiendo. Para el segundo contrato utilizaremos armas de la caja Spectrum, pero antes te voy a comentar que si te gustan los videos de contrato de CSGO, aquí arriba te voy a dejar unos videos de contratos que tenemos en el canal. Aquí utilizaremos la UMP-45 Andamio en Minimal Wear, el arma nos saldrá alrededor de unos 84 centavos de dólar y el valor de este contrato será de alrededor de unos 8 dólares con 40 en este contrato saldrán todas armas Factory New y la verdad que son muy lindas la M41S de Simator, la YP Fair Dream y bueno la CZ Xianglu el profit que sacaremos en este contrato será muy bueno la verdad palpitando al final del video te voy a pedir que si aún no te suscribiste te suscribas y dejes alto like para este último contrato vamos a utilizar armas de la caja fractura voy a dejar la captura un rato en pantalla para que puedan ver el arma recomendada y el Float el valor de este contrato es de alrededor de 7 dólares con 40 el profit en este contrato no será tanto pero nos dará unas muy buenas armas que son la Glock 18 Box y la M4A4 Hada de los Dientes estas skins son muy bonitas en especial esa M4A4 a mí me encanta y bueno esto ha sido todo lo del video de hoy